A menudo antes de viajar nos encontramos con una duda. ¿Debemos contratar algún tipo de seguro especial que nos cubra durante el viaje? No hay una respuesta que valga para todos. Depende del destino y en todo caso hay que buscarlo que se adapte al tipo de viaje que vamos a hacer. También conviene recordar que las tarjetas de crédito incluyen algunas coberturas. Son días de ir y venir de maletas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado se registraron unos 8 millones de viajes de ocio al extranjero. Más de la mitad de los que salieron fuera lo hicieron sin seguro. No solo contratar seguros. es sale más caro y siempre vamos al mínimo. Muchos lo ven como un gasto extra. Es importante debido a, a todos los problemas que no somos conscientes de que nos pueden ocurrir en el, en el extranjero. Ya sea de un problema médico o bien incluso a cualquier incidente que tengamos en destino. Necesita asistencia médica. En algunos países ya es obligatorio viajar con seguro. Rusia, Bielorrusia, Cuba... ...Irán y Argelia. Aunque a veces no lo tengamos en cuenta... ...las tarjetas de crédito también nos aseguran. Sería la cobertura de accidentes... ...coberturas de imprevistos... ...en caso de retraso de maletas... ...la última sería las coberturas de asistencia... ...durante su viaje. La maleta de Rubén y Lucía... ...tiene miles de kilómetros... ...fue en Perú donde ella tuvo que hacer uso de su póliza. Según me bajé del autobús... Eh, ...un perro callejero decidió que, que, que ahí podía tener cena... ...al principio acudí a la sanidad pública... ...y bueno, viendo un poco lo que me encontré... ...pues me alegré la verdad de tener el seguro... ...son imprevistos que forman parte del viaje... ...el mundo de la mochila, el mundo del barrillo... ...como le digo yo, ha sido más cosa de, de Lucy... ...pero yo sí le dije, oh, pero aseguras tenemos que asegurar siempre... ...porque nunca sabes qué te puede pasar... ...y en según qué países te puede costar más que el viaje... ...y en lo que consiste es en disfrutar del destino...